¿Qué tal amigos? Saludo cordial para todos y bienvenidos a un nuevo segmento informativo aquí en Noticias de Última Hora. Si hay una escalada en contra del territorio de Rusia desde Oslo, la Federación dice que va a responder de manera adecuada, es lo que ha dicho en las últimas horas la portavoz del Ministerio de Exteriores. Lo están pensando Suecia y Finlandia analizan qué tan beneficioso es emplazar armas nucleares cerca de las fronteras rusas. Corea del Norte lanza artillería y un misil balístico. Al parecer, uno de ellos cayó cerca de la costa surcoreana y hubo respuesta por parte del ejército de este país. <risa> Republicanos tienen apurados a los demócratas que no ven cómo parar la ola roja que podría poner en peligro la mayoría que hasta ahora ostentan en el Congreso del partido de gobierno en el norte, a expensas de las elecciones que se realizarán en los próximos días. Tensión entre persas y Arabia Saudí, había pro dice que se podría producir una arremetida en las próximas horas desde la guardia al país. Árabe. Estas son las noticias más importantes del momento. La ex primera ministra del Reino Unido estaría implicada en los sabotajes a uno de los tramos del Nord Stream 1 en el Báltico. Les tengo detalles de las revelaciones que se han hecho por parte de un hacker y la respuesta de el Kremlin a esta noticia que marca la pauta del día. La Federación presenta nuevo submarino Suborop capaz de realizar lanzamientos de misiles masivos a objetivos determinados. Solo una victoria de la Federación sería el factor que evitaría un conflicto a nivel global, es lo que está advirtiendo desde el Consejo de Seguridad Eslavo ministro de la defensa presenta nuevo informe de la operación militar en Ucrania. En las últimas dos semanas fueron eliminados más de 190 mercenarios extranjeros. Además se destruyeron 74 tanques, 235 blindados, dos lanzacohetes Heimers y 268 vehículos con ametralladoras pesadas. Nueva contrarreloj por la carrera espacial entre China y el norte. Fuerzas serbias están en alerta por nueva escalada en Kosovo y están en máxima tensión. Allí han sido desplegadas gran cantidad de unidades a la frontera. Los invito a este nuevo segmento informativo aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Noticias del mundo hoy. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Oh. Bueno, y atención a esta noticia porque desde Moscú dicen que ven los preparativos militares de Oslo como un curso de escalada en la región, está diciendo la portavoz de exteriores María Zakarova. Esta información la tiene TASS y dice que... Rusia percibe los partidos militares de Noruega cerca de sus fronteras como un curso sobre la escalada de tensiones en la región, ha dicho en las últimas horas la portavoz del Ministerio de Exteriores María Zajarova en una sesión informativa que ha entregado este miércoles. Ha dicho la funcionaria, bases militares extranjeras en realidad aparecieron en Noruega de forma permanente, la infraestructura correspondiente se ha modernizado, se están comprando equipos modernos y Oslo se encuentra ahora entre los partidarios más activos de la participación de la OTAN en el Ártico, dijo, consideramos que tales acontecimientos Cerca de las fronteras rusas como la búsqueda Deliberada de Oslo de un curso destructivo Hacia la escalada de las tensiones En la región euroártica Y la destrucción final de las relaciones ruso-noruegas Sakharova agregó que Esta no fue la elección de Moscú Rusia siempre está abierta al diálogo Honesto y de respeto mutuo Pero cualquier acción hostil será seguida Por una respuesta oportuna y adecuada Dijo la diplomática en las últimas horas, muchísima atención porque al parecer Suecia y Finlandia están pensando muy bien el tema de albergar armas nucleares de la OTAN. Recordemos que en julio los embajadores de los 30 estados del bloque militar firmaron protocolos de adhesión de ambos países, pero siguen esperando la ratificación completa de los documentos. Se ha conocido en las últimas horas que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Suecas, estamos hablando de Michael Biden, dijo este martes que no se puede descartar que su país albergue bases de la otan o incluso armas nucleares una vez que se una a la alianza trazar líneas rojas dice el funcionario en una etapa temprana desde antes que hayamos entrado a la otan es crear ficciones o bloqueos y eso queremos evitarlo aseguró biden en una conferencia de prensa el alto oficial reveló que suecia se propone aumentar en los próximos años sucesivos su capacidad militar en tierra mar y aire lo que implicaría duplicar el número de soldados hasta llegar a 50.000 para 2035 según lo que ha declarado. El país nórdico alcanzará el requerimiento de la OTAN para dedicar gastos a la defensa del 2% del PIB ya en 2026, dos años antes de lo previsto. De manera similar, por el lado, por ejemplo de Sana Marín, que es la primera ministra de Finlandia, también dijo no querer cerrar ninguna puerta en referencia a un posible despliegue de armas en su territorio, pero considera que no debería de haber ninguna condición a que los lleven a God tener que emplazar armas nucleares para poder tener el ingreso a la OTAN pues porque ellos también lo están viendo que esto sería ponerse la soga en el cuello, sus palabras fueron apoyadas por el homólogo sueco Uf Kristersson quien calificó de muy natural que estas dos naciones actúen de manera conjunta en los asuntos para tener la misma formalización las dos naciones dicen que deben sacar exactamente las mismas conclusiones, adoptar las capacidades del bloque militar sostuvo un político citado a través de el medio Bloomberg. Suecia y Finlandia solicitaron el ingreso a la Alianza Atlántica en 2022, pero se han enfrentado a un obstáculo debido a que su solicitud necesita la aprobación de los 30 miembros actuales. Se trata de las demandas presentadas por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien exige que ambos países dejen de albergar en sus territorios a refugiados kurdos y en particular a los integrantes de las organizaciones que Turquía considera como terroristas. Tremendo lo que se está conociendo recientemente y es que podría tener una presunta vinculación directa al sabotaje al gasoducto Nord Stream 1 en el Báltico por parte de la ex primera ministra del Reino Unido Listrus. Esta información la está dando a conocer un hacker creador del de famoso sitio Mega Kim.com, asegurando que desde el Kremlin tienen conocimiento desde la información cuando se produjo las explosiones en los tramos de Nord Stream 1. La ex primera ministra Liz Truss de Gran Bretaña habría enviado un mensaje al secretario de Estado del Norte, Anthony Blinken, diciendo que ya está listo. Según el hacker, no es la primera vez que sucede este tipo de filtraciones en el móvil de la ex primera ministra. Ya lo había sucedido cuando fungía como ministra de Relaciones Exteriores de Boris Johnson, según May Online. <música> Mientras que, por otro lado, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, exige una respuesta oficial por parte del Reino Unido, en esta ocasión de Richie Sunak como nuevo primer ministro, para que se esclarezcan los hechos acerca de los sabotajes al Nord Stream 1 en el Báltico y respecto a una posible implicación de Listras en estos hechos que fueron catalogados por el mismo presidente en Moscú como un atentado Terrorista. La portavoz dijo que le interesaba la respuesta de Londres a la pregunta si la primera ministra Liz Truss envió un mensaje al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, luego de los sabotajes al Nord Stream 1. Mucha atención porque el ejército ucraniano realizó en las últimas horas arremetidas con lanzamientos de misiles a diferentes puntos en Donetsk. Algunos han caído en zonas residenciales. Se ha establecido que los ataques han dejado personas sin vida en Bonnovaja, zona que está ubicada entre Donetsk y Mariupol. Se sabe que en Gerson, las autoridades prorrusas allí están adelantando evacuaciones por el temor a una arremetida contra la presa de la ciudad. El ministro de la defensa de Rusia, Sergei Shoigu, habló recientemente del balance de las operaciones allí en Ucrania en las últimas dos semanas fueron eliminados más de 190 mercenarios extranjeros además se destruyeron 74 tanques, 235 blindados, 2 Heimers y 268 vehículos con ametralladoras pesadas en las últimas horas la federación ha realizado la prueba de un nuevo submarino nuclear que tiene unas características especiales que lo llaman el rey de los mares pues su estructura es capaz de portar y realizar lanzamiento de 16 misiles balísticos a objetivos determinados de líneas enemigas y se unirá a la flota de los otros cinco submarinos que posee el Kremlin y están bajo aguas cuidando las fronteras marítimas rusas. Estas fueron las declaraciones de la tripulación del submarino Suborov en las últimas horas. Se está probando el nuevo crucero submarino de misiles estratégicos de propulsión nuclear. Generalísimo Suborov, dijo el domingo, el comandante en jefe de la Armada Rusa, el general Nikolai Yenmenov en un discurso con motivo del 326 aniversario del establecimiento de la Armada Regular del país. Datos que encontramos dentro del informe es que conforme a Yenmenov, el submarino generalísimo Suborov, construido por la empresa naval Sevmash, es el sexto submarino de misiles balísticos de cuarta generación del país y el segundo producido en masa de la clase Borei A mejorada, que puede transportar hasta 16 misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares y apuntar a blancos internacionales. El nombre de este integrante del Ministerio de la Defensa es en honor al destacado general ruso Alexander Suborov y se produce en momentos de alta tensión entre Moscú y Occidente tras la denuncia del norte y sus aliados de que el gigante euroasiático podría usar armas nucleares en Ucrania. Y en esa línea informativa tenemos que el vicepresidente del Consejo de Seguridad en las últimas horas dio declaraciones a los medios locales diciendo que solo una victoria del ejército ruso en Ucrania puede garantizar que se evite un conflicto global. Según el medio noticioso TAS, dice y titula, solo la victoria completa y definitiva de Rusia en Ucrania garantizará la protección frente a un conflicto global al que Occidente está empujando al mundo, afirmó este martes en su canal de Telegram el vicejefe del Consejo de Seguridad Dmitry Medvedev, llamémosle a las cosas por su nombre, los países occidentales están empujando al mundo a una guerra global, solo la victoria completa y final de Rusia será una salvaguardia contra un conflicto mundial, dijo en respuesta a las frecuentes especulaciones de los países occidentales sobre el efecto. No se puede permitir que Rusia gane la guerra. Medvedev invitó a sus seguidores a seguir la lógica formal simple. Si no es Rusia la que se espera que gane, entonces aparentemente es Ucrania. El objetivo de Ucrania en la guerra proclamada por Kiev es recuperar todos los territorios que antes le pertenecían, en otras palabras su anexión. De Rusia, esta es una amenaza para la existencia de nuestro estado y el colapso de Rusia de hoy, afirmó Medvedev. Concluyó que tal posibilidad era una razón directa para usar el párrafo de los 19 principios fundamentales de la política estatal de Rusia en el campo de la disociación nuclear. ¿Quién está planeando un conflicto nuclear en realidad? Puedo preguntar, ¿qué es esto? Si no es una provocación directa de una guerra mundial con el uso de armas nucleares, dijo él, de acuerdo con el párrafo 19 del documento mencionado. Las condiciones bajo las cuales Rusia puede usar las armas nucleares son información confiable sobre el lanzamiento de misiles balísticos que atacan territorios de Rusia o sus aliados. El uso de armas por parte del enemigo u otro de armas de destrucción masiva en los territorios eslavos y sus aliados. El impacto del enemigo en las instalaciones estatales militares críticas de Rusia y cuya falla incapacitaría a las fuerzas nucleares de represalia. Además, el párrafo 19 también menciona en estas condiciones que un acto de agresión contra la federación con el uso de armas convencionales pondría en peligro la existencia del mismo estado que Medvedev menciona en su publicación. De otro lado, la contienda por conquistar el espacio ya es toda una carrera. China aprieta el acelerador y se ubica como el tercer país que ha ubicado astronautas en el espacio siguiendo a Rusia y a los Estados Unidos. El ímpetu de conquista por parte del gobierno de China es a todo dar, pues se da en medio de las intenciones que tiene el país del norte de nuevamente enviar una misión tripulada con la NASA para el próximo 2025. Recientemente se ha conocido que China ha lanzado con éxito la parte final de su estación espacial. Hablamos del de módulo de laboratorio Mengtian que fue lanzado este lunes a la estación espacial China. China, Tiangong desde el cosmódromo de Wenchang en la isla de Hainan, y entró con éxito a la órbita determinada, según está informando el diario chino Xinhua. El Mentian despegó a las 15 y 37 hora de Pekín, a bordo del cohete portador chino Largo Marsha 5B 4 y unos 8 minutos más tarde el módulo se separó del cohete y entró en su órbita preestablecida. La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China anunció que el lanzamiento fue un éxito completo. El módulo el módulo de laboratorio es la tercera sección de la Estación Espacial Tiangong y el segundo módulo científico y experimental está formado por una cabina de trabajo, una cabina de esclusa de aire de carga, una cabina de carga útil y una cabina de recursos. El Mentiang tiene una longitud de 17,88 metros y una masa de despegue de aproximadamente 23 toneladas. Los tres astronautas chinos de la misión Shenzhou 14 esperan ahora el módulo que es el nuevo lugar de trabajo y tiene un espacio, una actividad disponible de 32 metros. Cuadrados Cúbicos, permitirá más experimentos en cabina y también hacer experimentos fuera de ella la de este lunes ha sido la misión número 25 de vuelo desde la creación del proyecto espacial tripulado chino. En 1992, la construcción de la estación espacial Tiangong marcó un hito histórico en décadas de esfuerzos por parte de China por avanzar en su programa espacial, y esto supone un nuevo revés al Tratado del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas, que establece que ninguna parte del espacio puede ser reclamado por ningún país y otro Tratado de la Luna, firmado en 1979, que prohíbe la explotación del espacio por alguna nación, entre comillas. Intentando proteger el saqueo de los recursos naturales del satélite, pero aquí es donde muchos analistas coinciden y es que muchos países quieren apuntalar a esto, la conquista de la luna y es por esto que ni el norte, ni Rusia, ni China han firmado ningún acuerdo para establecer algún control sobre el espacio. Las dos potencias, China y Rusia, siempre han estado en desacuerdo con la administración del norte, la administración norteamericana, en el sentido de que no están de acuerdo que desde allí hayan controles unilaterales para el espacio, datos que son buenos para darlos a conocer a nuestros y tiene que ver con la nueva estación espacial china Tiangong será la nueva que llega en reemplazo de la estación espacial internacional que llegará a su fin en 2031 Tiangong es reconocido como el palacio celestial por los chinos y se proyecta como la nueva estación espacial y de permanencia de china para los próximos años características especiales de este nuevo juguete espacial de china es que será autosuficiente según los expertos en la materia además de que tendrá su propio sistema de autopropulsión automatizado así como Contar con sistemas de soporte vital y módulos de supervivencia. Tiangong tendrá como objetivo reabastecer con energía al telescopio espacial de China Kundian. Según este artículo, otras de las misiones importantes de Tiangong será recolectar muestras de asteroides cercanos al planeta Tierra, así como se plantean enviar sondas para recolectar muestras desde Marte y Júpiter y lo más importante, enviar los primeros astronautas chinos a la luna con Tiangón. Ahora se pone muy interesante la carrera espacial entre las potencias mundiales y China muy calladita pero sigilosa avanza con su tecnología algunos le indilgan que el problema del estancamiento de la carrera espacial del norte puede obedecer a los modelos económicos de cada país pues por el lado del norte dependen de las corporaciones para desarrollar los proyectos tecnológicos y militares y por el lado de China tiene todo el control técnico y científico de su tecnología y no deja nada en mano de los privados por parte del gobierno de ahí que los costos son menores para los chinos y mucho más altos para los científicos del norte y según los expertos esta es una de las razones que le ha permitido avanzar a China en el menor tiempo en su carrera de conquistar el espacio y es noticia en las últimas horas el norte lanzó un satélite secreto de la fuerza espacial de Estados Unidos a bordo de un enorme cohete Falcon Heavy en su primer lanzamiento de más de tres años el Falcon Heavy se dirigió hacia la órbita geoestacionaria llevando al menos un satélite para una misión del ejército norteamericano de la cual no hay mucha información disponible la empresa que lo realizó empresa aeroespacial SpaceX lo lanzó este martes con una carga útil clasificada de las fuerzas armadas de los Estados Unidos a bordo de un potente cohete superpesado Falcon Heavy la misión denominada USS F-44 despegó en la hora local a las 9 y 41 desde el complejo de lanzamiento espacial 39A de la estación de la fuerza espacial de Cabo Cañaveral en Florida en su primer lanzamiento en más de tres años el Falcon Heavy se dirigió hacia la órbita estacionaria llevando entre otros un satélite para la misión de el pentágono en el cual no hay información. Los lanzamientos de la Fuerza Espacial de Estados Unidos requieren de potencia superior a la del cohete original del SpaceX. El Falcon 9, motivo por el cual se utiliza el Falcon Heavy, considerado el cohete operativo más potente del momento, consta básicamente de tres cohetes Falcon unidos, de manera que mientras un Falcon 9 tiene nueve motores en su primera etapa, el Falcon Heavy tiene 27 y que ya han llevado esta misión recientemente al espacio. Una nueva advertencia de Qatar a la Unión Europea pone a temblar a la Comisión Europea a von der Leyen y compañía. Recordemos que ellos, la Unión Europea, han dicho que no iban a depender de Rusia y que le iban a comprar a Qatar, petróleo y a Estados Unidos, lo mismo que el gas, entre otros países. Esto no lo vieron venir porque literalmente le han dado una peinada al inminente tope de precios al petróleo por parte de la Unión Europea. Si lo ponen y no con respecto al mercado... Es lo que ha dicho Qatar. Le han dicho que el crudo que le están vendiendo se redirigirá a otras naciones que no estén en la línea con las sanciones antirrusas. La Unión Europea está en problemas porque el G7 ha presionado para que se imponga no solamente el tope de precios al petróleo, sino que también se está... Hablando de que se van a imponer precios al gas y están presionando desde el norte y es por eso que Qatar se está adelantando a los hechos y a las futuras sanciones y esto da pie para que los países árabes también busquen sus propias posiciones, postura frente a lo que va a significar el tope de precios. Si lo imponen, si es que lo hacen, porque así es como están las cosas que les seguirán complicando los eh, tiempos a los políticos europeos y máximo cuando se viene el crudo invierno pues ahora viene esta advertencia por parte de Qatar que ha dicho ah bueno si ponen el tope de precios sencillamente se van olvidando del crudo porque ahí también está China y están los países que no van con las líneas o las sanciones antirrusas y ahí están esperando también para poder comprar y abastecerse en la época del el invierno mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido a través de el medio avia.pro que bueno allí se podría dar un nuevo frente de batalla estamos hablando de Serbia y estamos hablando en Kosovo allí las fuerzas armadas serbias están en alerta por una nueva escalada que se podría dar en Kosovo en la frontera entre Serbia y Kosovo con otro delicado asunto y es que en estos momentos las fuerzas armadas de Serbia están en alerta y según fuentes locales se está transfiriendo equipo militar unidades adicionales a la frontera de Serbia y Kosovo. El ministro de la defensa de Serbia ha confirmado la información sobre llevar al ejército serbio al estado de mar simulada alerta. Una situación similar se observa actualmente en el territorio de Kosovo lo que no excluye que la situación actual pueda convertirse en una escalada en las próximas horas o en las próximas semanas. El factor clave del agravamiento entre Serbia y Kosovo es el empeoramiento significativo de las relaciones entre los ciudadanos de Kosovo y los serbios que viven en el norte de este estado. Por el momento se desconoce cuál es la reacción de la OTAN que está ubicada en el territorio de Kosovo con una misión de mantenimiento de la paz. Según informes no confirmados, las fuerzas del bloque militar también están en máxima alerta en lo que se pueda producir en las próximas horas. Corea del Norte ha realizado 100 disparos de artillería este miércoles en la zona marítima de amortiguación del mar de Japón, informa la agencia de noticias Yonhap, citando al ejército surcoreano. Los disparos de artillería por parte de Corea del Norte fueron realizados desde la provincia fronteriza de Guangdongdo. do De acuerdo con la agencia, los militares surcoreanos emitieron un mensaje de advertencia para informar a Pyongyang de que se trata de una violación del acuerdo militar del 19 de septiembre y que deberían de poner fin a la provocación inmediatamente. Unas horas antes el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que Pyongyang había disparado 17 misiles de varios tipos, al menos uno de ellos cayó cerca de la costa surcoreana. Uno de los proyectiles cruzó la frontera marítima de facto entre el norte y el sur, mientras que otro cayó en aguas a 57 kilómetros al este de la ciudad de Soko. Y el último voló en dirección a la isla de Uyeungdo, en el mar de Japón, lo que provocó que las autoridades activaran las Antiaéreas. En respuesta, mucha atención porque el gobierno de Corea del Sur disparó tres misiles aire-tierra de precisión en Altamar en el norte de la línea de límite norte, según el Estado Mayor Surcoreano. Los lanzamientos demostraron la capacidad del país de responder con decisión a cualquier provocación, incluyendo los balístico de corto alcance de Corea del Norte y estas son las imágenes que muestran los medios sobre las maniobras del ejército surcoreano en respuesta a los lanzamientos del ejército de Kim Jong-un en las últimas horas Bueno, muchísima atención porque están calientes las cosas en el norte sobre todo porque ya se vienen las elecciones en los próximos días de medio término para elegir Senado y Cámara en el norte y allí están apurados los demócratas Este titular dice que los republicanos ganan terreno a una la semana de las elecciones en medio de las tensiones entre el norte y Moscú dice que la inflación producto de las sanciones antirrusas han desbancado el derecho de el voto como prioridad de los votantes obligando a los demócratas a reformular todo lo que son sus campañas sus mensajes con el fin de decir que ahorrarán si votan por ellos en las legislativas. Los candidatos están quemando los cartuchos para las elecciones del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos en las que los republicanos parten con ventaja según las encuestas según los sondeos de diferentes medios norteamericanos y estas pues podrían ser decisivas para el futuro político del presidente actual Joe Biden. Las encuestas consideran probablemente que una ola roja Republicana deje el partido de Biden sin su escasa mayoría, es decir, perdería los 435 escaños. Y pues por ahora esto es incierto: lo que podría suceder en el Senado que renueva un tercio de sus 100 miembros en el Congreso. La economía es el principal punto para los demócratas de Biden en estos comicios en los que también se elige una treintena de gobernadores estatales. Perder el control del Congreso sería una dura derrota para Biden que cumplirá 80 años y dice tener la intención de presentarse a una reelección. Y en la recta final de la campaña los republicanos parecen convencer en bastiones demócratas con candidatos que aprovechan cualquier oportunidad para poder conseguir un escaño que en otro horas estaban fuera de su alcance. Estrategas de ambos partidos ven como los distritos de Nueva York, Oregón, Connecticut, en los que ganó Biden por dos dígitos en el 2020 vuelven a estar en disputa. El Senado actualmente está en manos de los demócratas por un solo voto, que es el de la vicepresidenta Kamala Harris. En los estados de Pensilvania, Arizona y Nuevo Hampshire, los demócratas están al frente en los sondeos por poco y han visto reducir su ventaja. Los republicanos lideran la intención de voto en Nevada, donde la campaña está muy reñida, y en Wisconsin. Según AFP, Georgia ha regresado al mando rojo a pesar de estar convulsionada la campaña de Herschel Walker, candidato republicano al Senado declarado antiabortista, pero acusado de pagar y presionar a una de las parejas para que interrumpiera el embarazo. Según los sondeos, la mayoría de los votantes de origen latino también votarán por los demócratas, pero los republicanos ganan terreno en esta comunidad. Más de 21 millones de personas de 46 estados ya votaron, pero los resultados electorales podrían esperar en algunos estados. Si los republicanos recuperan cualquiera de las cámaras, han prometido emprender investigaciones contra la administración Biden, entre otros apuntan al propio presidente y secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas Biden, que ya votó por anticipado, irá esta semana a Florida, Pensilvania, Maryland, Nuevo México y California para defender a los candidatos demócratas. Cuenta con la ayuda del expresidente Barack Obama que emprendió la gira que lo llevará esta semana a Nevada, Arizona y Pensilvania. El expresidente Trump por su parte está en campaña con una serie de actos en Iowa, Florida y Pensilvania bueno, obviando un poco las investigaciones que hay en su contra por parte de la justicia norteamericana. Bueno, se pone buena la cosa política en los Estados Unidos entre demócratas y Republicanos, las encuestas le dan un margen para ganar a el al a la roja, pero la mayoría del partido se mantiene firme con el magnate de 76 años, estamos hablando de Donald Trump, que prácticamente tiene la mayoría de los candidatos que podrían arrebatarle el, la mayoría al Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, según la información que nos está dando AFP. Mucha atención porque el país persa en las próximas horas, según este artículo de el diario Avia.pro, dice que podría lanzar una operación militar contra Arabia Saudí en las próximas horas, según el diario Riyadh. Se prepara para una por parte de la guardia en las próximas 48 por el momento riyadh informa de la actividad del ejército persa lo que supuestamente indicaría un probable o una probable arremetida por parte de Arabia Saudí en las próximas horas ya han notificado la situación al norte y por el momento se sabe que unidades americanas estacionadas en Arabia Saudita se encuentran en Alta máxima. hasta el momento no ha sido posible documentar la actividad del cuerpo de la guardia la mica. sin embargo, en el espacio aéreo de Arabia Saudí sí se pueden observar vuelos intensivos de aviones norteamericanos y de la Fuerza Aérea de Arabia Saudí. Al mismo tiempo, los expertos dicen que esto podría ser un intento de organizar provocaciones y atacar legalmente al país persa, lo que puede ser bastante probable, ya que están produciéndose manifestaciones masivas en el territorio del país, afectando, según estimaciones, a muchísimas personas personas. Hasta el momento esto no lo ha confirmado oficialmente el gobierno persa. Esta información que ha salido a través de avia.pro. Llegamos a la parte final de nuestro video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Déjanos su comentario. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.